Y bueno, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Bien. Este, hoy es 14. Hoy es viernes. ¿Viernes, es viernes ¿no catorce? Sí, señor. Este, Todo sí, el día. Yo me miré recién y dije, Marcelo, estás un poco viejo. No, pero eh, este, es viernes. Pero, ¿sí? Es Estoy el viernes. Y la, Efecto y, viernes. Y, y, ¿Y vos cómo te llamabas? <risa> Terrible. Eh, un gusto acá con, con Pablo Ambrosetti. Eh, hace un rato, como yo les comenté en el día de hoy en el vivo, él también estuvieron grabando parte del querido programa Haciendo Escuela, que también él, él participa. La verdad que ese programa es un encanto de ver a los docentes y las docentes este, mostrando qué hacen en la escuela. Y uno una de uno de los temas que se toca en la escuela y que se toca siempre es la historia, uh -huh. que para nosotros es central. Ya hace cuántos años que nos conocimos, ya perdimos la cuenta. Eh, hasta altura ya son demasiados. Ya son muchos años, <risa> claro. muchos, muchos años. Siempre el pedido que le hice uh -huh. el primer día es: primero, yo no tengo que conocer de qué vas a escribir. Eso, sí, lo sí, hemos realmente. mantenido. Y segundo ser disruptivo, porque si no leo biciquen, agarro, copio biciquen, lo tipeo claro, y pongo. Sí, sí. Y San Martín cruzó los, los Andes, sentado arriba de un viejo burro, qué sé yo. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo andás? Salud a tu, saludá tu gente, yo me acomodo un poco más para acá. Eso. Bueno, eh, en, en este encuentro, en esta entrega, como vos siempre decís, la idea es este tra, es tratar madre. de. Eso, de tratar de. de, de aportar. Eh, de fomentar la curiosidad, como siempre decimos, y al mismo tiempo complejizar el análisis de lo que ya sabemos. Bueno, como todos ya sabemos, hace casi 15 días se produjeron elecciones en Brasil. Elecciones muy importantes para Brasil y muy importantes para la región. Que como suele pasar luego de las elecciones, uno escucha a analistas... Eh, mucho más capaces que uno que salen por televisión y dicen no entendemos qué pasó eh, y este a prósperos empresarios dueños de encuestadoras carísimas que te dicen no sabemos qué pasó e eh, incluso a militantes políticos que te dicen no sabemos qué decir, pasó nunca van a decir me equivoqué no, no eh, yo eh, por una cuestión de la vida algo conozco del tema de, de encuestas y el, el, la encuesta es un paquete, es un negocio es un negocio que eh, es inventado por un cliente que tiene, un, un por, lo, por lo común, un sociólogo. Claro. Y el sociólogo empieza a contar así el fajo de billete y, tiene, y hace un paquete de un presupuesto. Y entonces contrata a una encuestadora, eh, en realidad... es eh, es más simple, porque en realidad el sociólogo es el que arma el campo, se uh -huh. llama. Es el que programa las, las preguntas que se van a hacer. Claro. Y el que dice, lo vamos a hacer telefónicamente, uh -huh. lo vamos a hacer presencialmente, se va a usar el papel, se va a usar el coso. Después decodifica las respuestas y él es el que dice, el que dice, qué dice la gente. Uh -huh. Esa es la verdad. Porque. Eh, cuando te preguntan eh, ¿Qué color le gusta? ¿Azul, verde? Bueno, según el color que vos elegís Le pones un número Pero en observaciones Que es muy importante Cuando la gente escribe y dice cosas Ellos decodifican Y a esa oración Ellos le dan un número La tabulan La tabulan sí. Y eso para mí es arbitrario Porque depende de cada uno Entonces luego Cuando tienen el resultado Van y lo van a ver al cliente Pero vos, entre vos y yo Decime si yo le voy a cobrar un tipo mil dólares, ponele mínimo por una cosa, ¿quiero quedar bien o quiero quedar mal? ¿Lo quiero hacer sentir un rey o le voy a decir sos un perdedor de acá a la China? Entonces, este, ahí vos ves las grandes diferencias y además que se utiliza también entre los candidatos, vos decir no, vos sos un campeón y de de punta a punta, para que a ver si el otro se afloja se duerme lo claro. laburele y no labura eso es lo que yo quería decir sí. son las encuestas pero nosotros no nos vamos ya quede bien con todos lo los amigos encuestados sí. o sea no vamos a tener pauta de bolíar nunca nunca, <risa> nunca bueno eh, lo que nosotros se nos ocurrió hoy es lo siguiente no vamos a analizar las elecciones todo el mundo ya las conoce eh, resultó eh, afortunadamente lula el candidato más votado pero eh, Jair Bolsonaro muy votado y va a haber una segunda vuelta el 30 de octubre cuyos resultados creo que nadie seriamente se anima a aventurar no. y que lo que sí sabemos todos es que va a ser un resultado sea este cual fuera importantísimo para Brasil y para la región en general y para el mundo porque es la sexta economía del planeta sí. no y ya son 230 millones de tipos Sí. Entonces se nos ocurrió contar brevemente como, como el tiempo en televisión es tirano Es una metáfora que inventé en el día de hoy este, <risa> Vamos a hacer una especie de racón Tu abuelo de pájaro Un planeo sobre para a tratar de entender los antecedentes históricos Que nos llevan a esta situación de disputa Entre un candidato Que objetivamente es de extracción popular trabajador, de, formado en las luchas políticas sindicales de la izquierda de los años 70 y 80, y un, un emergente, vamos a decir así, como Bolsonaro, que representa la más rancia reacción de la derecha ultramortana, conservadora, reaccionaria, filofascistoide, machista, homofóbica, concentrada en un tipo con respaldo popular. ¿no? Entonces, ¿cómo llega Brasil a esa disputa electoral? Si hay algo en lo que nunca podemos creer las personas que nos gusta la historia, es en los accidentes. Digo, la historia no es un encadenamiento de accidentes, es un encadenamiento de procesos. Mirá lo que pasó, dice. Claro. Entonces, digo, ¿cómo, cómo entra Brasil en la historia entre comillas, moderno occidental. Y entra como entra Argentina, como entra Haití, como entra México. Entra con la conquista. El primer barco portugués llega a las costas brasileñas en 1501, gracias, alguna vez ya lo hemos hablado, el famoso Tratado de Tordesillas, que les permite a los portugueses eh, reclamar la posesión de eh, las tierras que se encontraran a 500 leguas marinas de las Islas Azores, y llegan a lo que hoy sería, entre normas comillas, Río de Janeiro. Los portugueses se asientan en las costas brasileñas y comienzan a eh, intentar, ahí sí, descubrir qué utilidad económica tenía eso. Se pusieron la mano en la cintura y dijeron, che, pues eh, viste qué grande, qué es esto. Y ahí que descubrieron que las comunidades originarias, los tupi guaraní, usaban de manera ornamental, de manera de adorno, eh, una pintura con la que se pintaban la cara El cuerpo para los actos rituales Que era de color azul Y comienzan a ver que esa tintura de color azul Los portugueses se sorprenden Que los originarios lo sacaban de la resina de un árbol Tallaban los, los, los tupi guaraní El, el, el tallo no del árbol y salía una resina ¿Cómo se llamaba ese árbol? Palo Brasil Que quiere decir la cosa que mancha entonces los portugueses, que no tenían un gran interés por la botánica, pero sí por la villulla, la viva, la tabasca, claro, la, la mosca, tarasca. se les ocurrió que eso que crecía silvestremente en, la, en el mato, en la selva americana, podía ser plantado industrialmente. Y mejor que plantarlo yo y agarrar una pala es convencer a otro que agarre la pala y lo plante para mí. Claro. Y si logro convencerlo de que lo haga gratis... <risa> Pero es muchísimo mejor todavía. Por lo tanto, ahí rápidamente los portugueses eh, comienzan a eh, advertir la potencialidad económica de ese descubrimiento. Y podríamos decir que hay una relación entre la espada y la gratuidad. <risa> sí. Y aparte con otro tema muy, muy, muy eh, ca eh, característico de, de, de la conquista brasileña. La familia, digo, no soy etnólogo, no soy eh, etnógrafo, no soy un especialista en comunidades originarias, tal vez del otro lado haya gente que sepa más que yo, así que lo digo con la prudencia de quien conoce hasta ahí el tema. La, eh, digo, dentro de las comunidades originarias americanas hay una gran variedad de formas de organización, claro. desde imperios centralizados como los incas, a imperios eh, eh, digamos, más de base militarista tributaria como los aztecas, a organizaciones nómadas, seminómadas, comunales. Bo. Los pueblos tupi guaraní de toda la, esa zona de América del Sur tenían una estructura eminentemente familiar. ¿No es cierto? Eh, eh, el pa y la MAI, o sea, el padre y la madre. Con sus respectivos hijos, nietos Construían una organización familiar En una suerte de rancho grande que, que era como una especie de quincho Que se construía sin paredes Con techo de palma, Que se llamaban malocas Donde todos eran hijos de todos En el sentido de que eh, El pater family y la, la, la, la, la mujer referente era como Había hijo un cuidado de... mutuo ah, Por lo tanto Eran sociedades familiares extremadamente abiertas Porque era muy común Que uno de estas familias se case con el otro ese sistema de, de, de incorporación a la familia, los portugueses lo llamaron cunadismo, o sea, de practicar el ser cuñados. ¿Qué hicieron la inmensa mayoría de estos invasores, varones portugueses, que bajaban de los barcos en las costas? Contraían matrimonio, por llamarlo de alguna manera, con las nativas automáticamente en qué se convertían en parte de la familia en cuñado Bueno. Eh, y entonces como ya lo mostrara la obra televisiva de Luis Brandón y Ricardo mm. Rey, mi cuñado, el cuñado suele ser un ser complejo en la claro. estructura familiar y re, al, al obtener confianza convencían primero de manera voluntaria y luego obviamente a través del uso de la fuerza de que eso era un negocio para todos, cuando en realidad era un negocio para el imperio portugués. Ese descubrimiento, que sí podríamos decir que es azaroso, el de hecho del palo Brasil, más no así la, la, el negocio que se montó a través de ello, hizo que la corona portuguesa comience a decir, bueno, claro. a ver, hay que explotar ese negocio de manera sistematizada, y eso solo se puede hacer de dos maneras, incorporando cada vez más territorio, es decir, ensanchando... La, el territorio bajo el, el dominio portugués, e incorporando, ya no voluntaria sino forzosamente, la mayor cantidad de gente posible a una mano de obra esclavizada. Y ahí comienza la segunda etapa de la conquista del Brasil, que es lo que se llamaron los bandeirantes. De hecho, hay una cadena televisiva en Brasil que se llama bandeirantes. ¿Qué eran los bandeirantes? No, contrabandista, qué sé yo, gente... Mercenario. Que, mercenario. El bandeirante no era una cosa bien mirada. No, pero ¿cuál era el bandeirante? El tipo que tenía un, un ejército o un grupo de amigotes valientes dispuestos a meterse en la selva, clavar la bandera del rey y decir, todo esto ahora es nuestro, pero vamos a pagar impuesto a la corona. Ah, y decime cuñado. <ríe> y decime cuñado. Y decime cuñado. Obviamente los tupi guaraní, como todos los pueblos originarios de cualquier parte del mundo, eh, eran originarios, eran de familias abiertas, no eran estúpidos. Rápidamente se dieron cuenta que estos no eran cuñados, eran explotadores e invasores. Por lo tanto comienza a haber un proceso de resistencia que ahí la corona portuguesa lo resuelve ya no con la espada sino con la pólvora, que era un mecanismo de eh, convencimiento mucho más rápido, Claro, con un problema económico. Generalmente, vos a, al guaraní, cuando le disparás con un arcabuz y lo matás, no vuelve a trabajar. Es en general. Es lógico. Es lógico. Es, lógico. Y entonces, ¿Es, el es el inconveniente de la muerte en una claro. plantación basada en la esclavitud. <risas> Mataste al que va a laburar. ¿Y entonces cómo lo suplantás? Tenés dos, dos, dos alternativas. Ponerte a laburar vos. No. Va, vamos a dejarla como opción B. ¿Cuál sería la? vos sabés que me chusmearon que enfrente del acá cruzando los mares hay una especie de supermercado de gente sí. que yo puedo ir manoteando de piel oscura más de bien. piel oscura son todos negros eh, están ahí para que uno se lo lleve como bien lo decimos y, y, no, y no nos estamos riendo una tragedia lo estamos simplemente contando de una manera que sea el humor es es, es una forma de ironizar sí. la bronca eh, Portugal tenía hasta bien entrado el siglo XX eh, dos colonias, dos partes de África que le pertenecían, Cabo Verde y Mozambique. Históricos áreas que aportar, aportaron, entre comillas, que era el lugar donde iban los contrabandistas portugueses a secuestrar personas, hombre, y mujer, y llevarlo a Brasil para venderlos como esclavos, como fuerza laboral y obligarlos a trabajar. En este caso, la extracción, la, eh, la plantación y la extracción del palo Brasil que se usaba en la industria, eh, especialmente de Manchester, no pueden estar los ingleses fuera de Porque todo esto. Porque hay un detalle que usted dice, pero ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que los portugueses eran aliados de Inglaterra. Históricamente. Históricamente, y esas, les quedó esa costumbre, ¿no? Dicen, no, no, no, no, no es un accidente, es algo viejo. Y en el Río de la Plata siempre hablamos sobre eso, así que nosotros hablamos, supuestamente acá en el Río de la Plata, de las rencillas, que aquel se peleaba con aquel, y vos decís, bueno decidió tal, decidió Mitre, minga, las decisiones se tomaban en realidad en Río de Janeiro sí, claro. y te bajaban una orden para que los lacayos que tenían en ambas orillas del Río de la Plata, obedecían porque a su misma vez esa orden no venía de Río de Janeiro de sino de que decantaba porque venía de Londres, y siempre fue así. A ver... Eh, ¿Y para qué compraban los ingleses este palo esta tintura? Justamente para teñir la tela, que antes de esa época era únicamente del color natural de las ovejas. Blanco. Blanco, marrón, sí, negro, gris. Sí, sí, sí. De ahí viene la frase, la metáfora, el príncipe azul. ¿Quiénes podían comprar tela teñida de color azul de un producto y exótico que, que se venía de Brasil? Bueno, qué se la fanara en, bueno, en la factoría? Bueno, entonces, el, el desarrollo de la industria textil de élite está vinculada con el, la conquista del Brasil y la incorporación masiva de mano de obra esclava africana, que comienza lentamente a suplantar, entre comillas, no la población originaria brasileña. Cuando los portugueses se dieron rápida cuenta de la de la Pero eso pasó en toda América. Y en gran parte de América. Eh, llevar, es decir, el, el trabajo forzado, eh, llevó a la muerte directamente... Sí, de la comunidad originaria. De millones sí. de personas en América, en claro. toda América. Entonces, el, el negro africano aparece en nuestro continente porque los españoles o los ingleses o los portugueses mataron a, a, la, sí, sí. a la gente de los pueblos originarios, entonces fueron a abastecerse de personas en forma gratuita al África. Así llegan claro. los negros a toda América. toda América. Por eso cuando se dice que la conquista de América fue un genocidio y yo lo entiendo porque lo dicen muchos compañeras y compañeros sin tomar en cuenta a los negros africanos. Fueron ¿eh? dos. Claro, fue el genocidio americano y fue el genocidio africano. Claro. Fueron dos genocidios. Este es decir, que, que con el paso del tiempo la corona portuguesa iba extendiendo su territorio y al mismo tiempo iba diversificando su producción de acuerdo a la demanda de las clases altas europeas. Y así Brasil pasa por lo que se llama los ciclos económicos del Brasil, que más o menos duran un siglo uno entre uno y otro, que es el primer gran ciclo económico durante 100 años. El producto principal de exportación brasileño fue el palo Brasil luego se suplantó por la caña de azúcar y luego se suplantó principalmente por el café, siempre manteniendo básicamente tres elementos principales. La vinculación del Brasil como proveedor de materias primas para el mercado externo, eh, principalmente europeo, la latifundización, es decir, la concentración de grandes extensiones de tierra usurpadas, robadas, afanadas, por eh, una minoría blanca y europea y sus descendientes que se asentaron en Brasil, y el mantenimiento de la mano de obra esclava o semiesclava, minoritariamente nativa, o sea, originaria, y mayoritariamente negra, ¿no es cierto? Eh, ahora bien, si nosotros nos adelantamos el tiempo, cuando toda América Latina estaba en el proceso de ruptura de ese nefasto vínculo colonial con las con las potencias europeas, principalmente España, Brasil tiene un camino totalmente distinto. De hecho, no hay que por qué saberlo, cuando Napoleón este, claro. mete en cana al, al rey Fernando, motivo que desata las revoluciones americanas en Montevideo, en Buenos Aires, sí, sí, en, en Caracas, América. en toda América, el objetivo de Napoleón era invadir Portugal, histórico aliado de los ingleses, ¿no es cierto?, la corona portuguesa se sube a un barco, se huye, tomó, se tomó el palo. Se tomó el buque, podríamos decir. Se tomó el buque. Y dijeron, a nosotros no. Y se, y se fueron toda Todos. la corona. ¿A dónde? A Brasil. A, ¿A Río de, Río de Janeiro? Janeiro. Y porque esta parte escuchaba, me dijeron, mirá qué lindo lugar. Bueno. Qué favor que nos hizo Napoleón. Por lo tanto, Brasil pasa de automáticamente de ser una colonia a ser sede de un poder imperial. Un poder imperial en decadencia, como el portugués, Bárbaro, pero un poder pero, imperial al fin. Tenían... La capital de un imperio. A ver, pero tenían una fuerza militar sí. importante, tenían un carácter muy duro, porque <coughs> eh, yo entiendo dónde va él caminando. Yo, nosotros como uruguayos lo conocemos bastante a los brasileros, porque una de, uno de sus últimos estertores eh, fascistas fue durante el golpe de Estado que derivó en la dictadura uruguaya, el Uruguay fue invadido sí. por tropas brasileñas. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Fue invadido por tropas brasileñas. Entonces, nosotros sabemos que el Brasil, de toda la vida, tiene un carácter muy agresivo en sus, en sus clases dirigentes más rancias, uh -huh. que se preocupan por conservarlas, que se preocupan por conservar esas ideas que la hora va a desarrollar. Uh -huh. Y que es, es decir, Bolsonaro no es que salió y de un la nada. No, hay algo. Eh, más de una vez se acuerdan que en Brasil aparecieron eh, plebiscitos para separar un pedazo, para transformarlo mm. en una monarquía, sí, sí, para sí. hacer un montón de cosas. Son muy, muy complicados los muchachos. Sí. la clase dominantes siempre hablamos. ¿no? Siempre brasileño. hablando de las clases dominantes. Después el verticalizado y el que, el que se percibe... Mm. Es decir, es que vivís viví para, para el ojete, mm -hmm. dijo uno, pero te percibís que tenés un BMW, mm -hmm. ese es, esa es otra cosa, claro. otra historia. Entonces Brasil se convierte en ese momento en la capital de un imperio. Ahí sobreviven la parasitaria monarquía portuguesa durante más de 30 años, hasta que en algún momento la situación en Europa se calma y deciden volver eh, a Lisboa. Ahora, la Qué pregunta machito. era... Toda América, mal o bien, se había independizado de España. Estados Unidos ya se había independizado. ¿Qué <risa> quilombo que tiene? Lo mismo. Claro. Entonces, no podemos ser eh, conquistados y conquistadores en nuestra misma tierra. Claro. Por lo tanto, se produce ahí un hecho inédito en la historia mundial, que es que la corona portuguesa voluntariamente renuncia a, a Brasil y funda una casa nobiliaria, funda una, una dinastía monástica eh, monástica eh, de reyes este, en Brasil y se inaugura el imperio, el imperio del Brasil y encima el... le mandó imperio claro, es grande <ríe> 1830, pero... ¿no es cierto? sin necesidad de un tiro lo que el resto de las colonias eh, españolas nos costó sangre, sudor y años de guerra ellos lo resolvieron en un trámite administrativo sabes por qué? porque todos eran <ríe> cuñados claro <ríe> a partir de ese momento Brasil o mejor dicho, a las grandes mayorías brasileñas, la situación no le cambia en lo más mínimo. Porque tener un rey portugués, un emperador brasileño, es básicamente la misma porquería. Porque el concepto de la realeza, el concepto del sistema monárquico, está basado en la desigualdad por nacimiento de las personas. Pero ahí debe haber habido una interna, ¿no? Porque vos calculás que eh, el que fue a Portugal, el que... El que se fue a Sevilla, perdió sí, sí, sí. Sevilla. El que se fue a Portugal. Portugal es una tirita, es decir, que no es muy rico. ¿entendés? Pero se quedaba con las colonias de África. Se quedaba con las colonias de África, pero Brasil era, era una grande. potencia en expansión. Eh, claro. Para mí que hubo ahí una interna de familiar que no la conozco. Eso, y aparte, eh, pero que digo, la, la, tiene que haber habido una mínima discusión. El, la bendición de esa, porque esa no es una decisión solo familiar, es una decisión geopolítica. Claro. La bendición de Gran Bretaña de esa, de esa decisión, ¿no? porque como siempre lo planteamos, que Brasil cuando se construye como monarquía autónoma de Lisboa, no se construye como el reino de Brasil, se construye como el imperio, lo que marca claramente una, una vocación expansionista en el territorio que aparte objetivamente le ocurrió. Sí. Eh, digo la, la clase trabajadora, los esclavos, que seguían siendo una inmensa mayoría de la población, los pocos pueblos originarios, los campesinos eh, arrendatarios, estaban en, en las mismas eh, condiciones paupérrimas con un rey portugués o con un emperador brasileño lo que crea las condiciones muy lentas pero muy lentamente para que sectores de la pequeña burguesía urbana intelectuales campesinos medianos como diríamos acá y un sí. sector del ejército comience a plantear que era inviable el mantenimiento de una monarquía eh, en ya a finales del siglo XIX, cuando la mayoría de los países ya adoptaban formas republicanas. Y así llegamos entonces en, a finales del siglo XIX, este, 1890, cuando se produce lo que se llama en la historia de la Revolución Liberal, que fue justamente un movimiento liberal, republicano, eminentemente burgués, modernista, que decían, esto es insostenible, que estemos sosteniendo una monarquía parasitaria. Eh, y aparte con el otro elemento, con el elemento de que vos tenías una pequeña burguesía de intelectuales, de comerciantes, de trabajadores, artesanos, independientes, que no podían participar del gobierno ni los cargos de administración claro, pública. No, no tenían ascenso social. No tenían ascenso social. Es más... Durante el periodo de lo que se llamó el Imperio de Brasil, desde 1830 a 1890, eh, lo, como Brasil no tenía, como si lo tenía Europa, una larga tradición de, de heráldica familiar nobles, se vendían los, los títulos nobiliarios. Como corresponde. <risa> Claro. Se vendía Pero vos qué querés, Pablo. Entonces, vos tenías una gran cantidad de tierras, una gran cantidad de esclavos, y tenías ganas de, a partir de, de regalarle a tu hijo el título de marqués. Y lo comprabas. Es decir, es como la metáfora perfecta de la, de la ficción de la alta burguesía. que No le alcanza a coser ricos, quieren ser nobles aparte. Ay, quién pudiera, dice. <ríe> bueno. Lo cierto es, y esto es interesante también para pensar. Se produce la Revolución Liberal en 1889-90, este, eh, eh, se, se disuelve la monarquía, se constituye la primera constitución del Brasil que lo define como una república federativa, bla, bla, bla, bla, y se mantiene la esclavitud. Por nueve años más. Brasil, y ahí lo vinculamos con la realidad, fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. 1899. Hagamos la siguiente cuenta. El ídolo más grande de la historia brasileña en términos futbolísticos, Pelé. Pelé nació en 1940. Podemos suponer que su padre habrá nacido en el 20 o en el 15. ¿Su padre habrá sido esclavo? Su padre no, pero su abuelo sí. Su abuelo sí. El abuelo de Pelé fue el esclavo. esclavo. O sea, no nos estamos yendo muy atrás en el tema. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Entonces digo, eso también es una radiografía de una sociedad, ¿verdad? De una sociedad que toleró más que el resto del globo, más que el resto de todos los países del mundo, la existencia de hombres y mujeres en condición de esclavitud, que podían ser comprados y vendidos. Este, bueno, en la, en, la, en la época de la lucha por la independencia, este... Eh, los, lo, lo, los más poderosos, el ejército portugués, era muy muy muy violento y siempre estaba en, en la frontera sur, entonces de repente eh, vos podías tener negros libertos, pero de repente se metían, poner en la banda oriental, los secuestraban, se los llevaban a Brasil, los volvían a ser esclavos bueno, de vuelta, no tenían ningún problema. Nunca hay que olvidarse ello. el triste papel que tuvo el, el, el, el Brasil. En el primero, en el enfrentamiento visceral al artiguismo y luego en la algún día hablaremos en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? En, en el enfrentamiento visceral del artiguismo hay un personaje que está tapado acá en la historia que es el, el Marqués de la Laguna. Claro. No, no me quiero no, meter, nos vamos a meter en líos, eso ahora. No me voy a meter porque es un lío, porque el tipo está relacionado con un super personaje histórico nuestro. Sí, sí. Que se mató una macana grande como una casa. Uh -huh. Esa es la verdad. Sí, sí. Pero el, mar, el marqués de la de la Lagoa, mm, ah, bravo, claro. y estaba acá en el, en el sur, en el eh, sur de Brasil, norte de Uruguay. Claro. Eh, bueno, lo cierto es que Brasil ingresa al siglo XX con eh, una estructura muy parecida a la que podríamos, eh, vamos a decir así, este, emparentar con la que tenía el sur norteamericano antes de la Guerra de Secesión. Es decir, tenía esclavos recientemente liberados. Pobres, analfabetos, sin formación laboral, sin propiedad, una gran cantidad de tierras concentradas en poquísimas manos, con una clase alta, blanca, endogámica, en el sentido estricto del término, que se casaban entre ellos para aumentar las propiedades, y una ascendente cuñado, siempre, sí, siempre cuñado, <risa> este, y una ascendente familiar. burguesía urbana y agraria que había logrado eh, una movilidad ascendente al acceder a los cargos públicos de la Administración del Estado, pero no cuestionaba de hecho de fondo la estructura económica, porque de hecho la beneficiaba particularmente. Es decir, que Brasil comienza, sigue manteniendo donde, durante su primera época republicana esta organización eh, de monoproducción agraria, en esa época café principalmente, la exportación. Y algo parecido a lo que hacía aquí la oligarquía terrateniente durante los gobiernos sí. de Roca. Eso, como todos sabemos, tuvo un límite eh, global, que fue la crisis de 1930. Que a Estados Unidos lo hizo bolsa, a la Argentina le pegó muy duro, pero a Brasil lo hizo pomada. Porque el único, no lo único, pero el principal producto de exportación de Brasil era el café un artículo suntuario en una época de una crisis de, de, de tamaña dimensión. Y aparte, su principal comprador no era Gran Bretaña, era los Estados Unidos, que estaba hecho pomada. Por lo tanto, el precio internacional del café cae por el piso y produce una crisis económica catastrófica en Brasil. Y habrá habido una concentración económica alrededor del café que será para estudiar, ¿no? Bueno, porque eh, seguro los... que habrán quebrado un montón de propietarios y alguien se habrá quedado con Los todo sociólogos eso. brasileños lo llaman al periodo que va entre la revolución liberal de 1890 y la crisis de 1930 la política del café con leche, lo llaman ellos. ¿Por qué? Porque la oligarquía terrateniente brasileña paulista y río Grandina, o sea de San Pablo y de Río Grande, eh, llegaban al acuerdo de que tenían un periodo presidencial cada uno. Eh, San Pablo Cafetero, eh, Río Grande Ganadero, café con leche. Este, lo llamaron así en la estructura Mira. económica brasileña. Lo cierto es que como consecuencia de la crisis... De la Sota y Eschiaretti. Bueno, <risa> como consecuencia de la crisis, en 1930 hay, está la segunda revolución mm. liberal de la mm. cual participan sectores medios, mm. sectores intelectuales, mm. muy marginalmente algún sector de la clase trabajadora y especialmente el ejército brasileño, mm. que ya era profesional que no venía de los sectores acomodados, que ven, heredaban venían de los portugueses, que dicen, bueno, esto es una tragedia, que hay que cambiar cosas de fondo en la economía brasileña para que no puede ser que una crisis en Inglaterra nos deje a nosotros destruidos de esta manera. Y ahí se produce en 1930 una revolución, un golpe de Estado, que catapulta a la, a la escena máxima de la escena política un abogado un hombre que venía también de formación militar, de formación jurisconsulta, llamado Getulio Vargas. Ah, don Getulio Vargas. Getulio Vargas, que va a ser la figura eh, eh, más importante de la historia brasileña durante todo el siglo XX. ¿no? Eh, Getulio Vargas inicia a partir de 1930 un complejo un programa de reformas políticas, sociales y económicas eh, que tenía elementos... Eh, no lo digo peyorativamente, populistas en el sentido de eh, se reconoce por primera vez eh, la existencia de la necesidad de establecer un salario mínimo, los tribunales de trabajo. ¿Y a los otros cómo le cayó? Eh, bah, ahí vamos con eso. Este, Pero pues me imagino, vos cuando dicen la palabra reforma, los otros dicen, no escuché bien. Claro, se, se permite el voto a los negros. Listo. 1947. Mal. O sea se comienza a decir que ciertas áreas de la economía deben estar en monopolio del Estado. Durante mucho tiempo se lo, se lo emparentó a, Get a Getulio Vargas con Perón. Me parece que Getulio Vargas es un personaje más complejo para analizarlo, pero era claramente un líder fuerte, porque de hecho en el, eh, a partir de, de mediados de los años 30 cierra el Congreso y hace casi un, go un gobierno, no digo dictatorial, pero te, el, te palo. el palo. Este, y al mismo tiempo eh, eh, tiene una legislación social y económica de avanzada Una mezcla entre nacionalismo, populismo, reconocimiento especialmente a las minorías negras Cierto rescate a la tradición de los pueblos originarios brasileños Y al mismo tiempo una alianza con los Estados Unidos Porque al mismo tiempo Tulio Vargas es el primer político que dice Nuestro vínculo histórico con Portugal y Gran Bretaña es de otra época La potencia ascendente es los Estados Unidos debemos vincularnos con ello, a tal punto que Brasil es el único país de América Latina que manda tropas a la Segunda Guerra Mundial. De eso me acuerdo, sí. Bueno, este, lo, lo que marca que es un personaje muy complejo para analizar. Ahora bien, Getulio Vargas, eh, sobre todo por la, la más al, rancia aristocracia brasileña y la oligarquía, eh, increíblemente a pesar de que Brasil manda tropas a, a favor de los aliados, a pelear en Italia, de que tiene un alineamiento sobre todo en política internacional muy claro con los aliados y con Estados Unidos en particular, eh, era acusado de fascista, cosa que, que era incompatible por lo que estamos contando. ¿no? Se lo acusaba también de cierto abuso de poder, autoritarismo, cosa que podrían ser. Lo cierto que en el año 1945 es derrocado por un golpe de Estado. No conocemos golpe de estado progresista en la historia de la humanidad así Esto, que sabemos que lo que vino después fue peor claro, porque aparte él habla del año 45, y acá justo en el año 45 se termina la segunda guerra mundial, o sea se termina se podría haber pensado, si che se terminó la guerra, se terminó sí. nuestro arreglo de colaboración Así que eh, vamos a hablar un poquito con Getulio. ¿Lo llamás mañana a primera hora? dice. Sí. Lo interesante es que las dictaduras, creo que este famoso militar francés de la Revolución Francesa, Lafayette, que decía ah. una bayoneta sirve para muchas cosas menos para sentarse arriba. Mm. Las dictaduras militares tienen un, un tiempo corto. O sea, las dictaduras militares más o menos tienen el mismo libreto en América Latina de siempre. Exacto. Dicen que vienen a ordenar un caos y lo que hacen es perseguir a los sindicalistas, meter en cana a los dirigentes de la izquierda. Este, aliarse con la iglesia, favorecer a los empresarios, eso dura un tiempo. Es, es insostenible en el tiempo ya de, de mediano plazo. Por lo tanto, la dictadura brasileña lo que hace es convocar elecciones. ¿Y quién las gana? Y Setu, eh, Getulio, Getulio, Vargas. Claro. Getulio Vargas. Yo pensaba dije la gana el tipo. Obviamente. Si sí, tenía el voto de los negros tenía un montón de cosas que bueno. había habilitado. ¿eh? Sí, las gana Getulio Vargas. Que asume eh, la presidencia a eh, me, eh, comienzos de los años 50. El programa se llama Adiv Marcelo <risa> adivina, adivina la Historia. <risa> este, que las gana a comienzos de los años 50, eh, con un perfil ya eh, más claramente eh, laborista, mucho más vinculado a, eh, ahí sí, con una, con una figura mucho más emparetada a lo que podría ser Perón en la Argentina, donde habla de, de una alianza estratégica entre el Estado, el, el Ejército y la burguesía industrial y, y los sindicatos uh -huh. donde eh, comienza a decir la importancia de eh, desarrollar la industria nacional eh, privada pero nacional al fin y que el Estado tenga un control estratégico sobre ciertos insumos, especialmente el petróleo y Getulio Vargas funda en el año 1954 Petrobras Petrobras, una no, no era la primera, pero una de las primeras empresas estatales del, del mundo, ¿no? Siempre recordamos la soviética, la, la, la mexicana y la, la argentina. Y la argentina. En, en ese orden viene. Eh, a ver, la primera fue la soviética, que uh -huh. se fundó con la revolución, la se, eh, eh, en, en el 18, uh -huh. que en realidad no es que la funda el Estado soviético, las propias del Estado soviético, claro. La, la segunda es la mexicana a partir de que se sanciona la ley. ¿A quién le expropian en Rusia? No eh, me parece que la, la empresa que expropian era eh, británica. Ah. Me parece. Y, pero la primera empresa de creación estatal es eh, Argentina. Es la nuestra. Es, es PPF, Argentina. Del 22. Eh, en Qué copo el tipo ese? ¿eh? Eh, bueno, en, en, el, en el año 54, eh, Estulio Vargas toma la decisión de crear Petrobras. Un monopolio estatal sobre los hidrocarburos y especialmente el petróleo. Eso colisiona objetivamente con las empresas norteamericanas que ya estaban radicadas en Brasil y con la oligarquía terrateniente brasileña, que era la dueña del terreno donde había que hacer el pozo para sacar el petróleo. Por lo tanto... <coughs> comienza a desatarse una brutal campaña mediática en aquel momento por la radio, el cine en menor medida y especialmente los diarios, contra Getulio Vargas acusándole ahora de qué? Eh, populista, comunista, estatista, claro. estatista, comunista, qué sé yo. Y hasta tal punto de lograr que el ejército brasileño le dé un ultimátum al presidente de que tenía que renunciar o claudicar en la decisión de la conformación de una empresa estatal eh, de, de hidrocarburos. Y Getulio Vargas, en 1954, toma la, no sé cómo llamarla, la dramática decisión de no hacer ni lo uno ni lo otro. Se suicida en el despacho presidencial, dejando una carta donde eh, cuenta los motivos de su suicidio. La presión y las nombra las empresas que los presionaban, los políticos que hacían lobby, los generales que le habían exigido la renuncia, eh, denuncia el complot de la embajada norteamericana y de las empresas transnacionales No te puedo creer que la embajada estadounidense... Bueno, no, en bueno, serio. Y se, y se suicida de un disparo en el propio despacho presidencial. Eso genera una enorme conmoción que la oligarquía brasileña y la clase alta lo soluciona de la manera que saben solucionar las cosas. Un golpe de Estado. Claro. Un golpe de Estado para calmar la situación, en medio de un eh, desborde social por todos no lados. Yo imaginaba. Dije. Que la única forma de salir de eso es llamar a elecciones, claro. obviamente. Previamente antes de llamar a elecciones, el <risas> reventas a trompadas a todo el mundo, lo metes en cana. Prohibís el Partido Comunista, intervenir los sindicatos. No, y dices, bueno. pues, yo tengo que calmar la bueno. calle y después armar mi juego, porque acá hay gente que se confundió. Bueno. Y llamás a elecciones donde las gana un personaje este sí muy parecido a lo que fue nuestro país eh, Arturo Frondizi, un hombre que venía de un partido liberal progresista que se llamaba Juscelino Kubitschek y que se declamaba abiertamente admirador de los demócratas norteamericanos, puntualmente de Kennedy, y que él planteaba el desarrollo de la industria brasileña este, eh, aliada con los capitales norteamericanos pero bajo control del Estado Bajo, no control, bajo coordinación del Estado Y al mismo tiempo Era un tipo que abierta, pero abiertamente eh, eh, Defendía este, posiciones De la no intervención este, norteamericana en América Latina De apoyo a la Revolución Cubana O sea, una, una cosa extraña Dentro de la fauna política brasileña Era aparte, un tipo muy excéntrico eh, hoy hoy le llamaríamos de mucha presencia mediática Entendiendo los medios de la época Bueno, Lo cierto es que eh, Juscelino Kubitschek eh, También un personaje extraño desde nuestra lógica argentina Que es más clara en algún sentido Tuvo como, mi, como ministro de trabajo A un tipo que había sido ministro de trabajo Del último gobierno de, de Vargas eh, este, Que se llamaba eh, Joe Urlac. Joe Burlak era un hombre abiertamente de izquierda, abiertamente marxista y era ministro de trabajo de Vargas y fue ministro de trabajo de Kubitschek. Obviamente el ejército al poco tiempo... Yo te iba a preguntar y el ejército le dice pero vos estás en pedo, <risa> claro. me pusiste un comunista te, el otro se pegó un tiro en el coso y vos me pones un comunista Por lo tanto rápidamente le exigen que, que lo despida Que lo despida Y en estas cosas raras de la política brasileña o de la decisión humana de los políticos eh, Yuscelino Kubitschek dice que no, que de ninguna manera Porque ¿Por es mi cuñado no, Que antes de <risa> echarlo a él, renuncia a él Claro y lo cierto es que termina renunciando, dejando un vacío de poder enorme que obliga a una nueva intervención militar y obviamente en el corto plazo a llamar a elecciones. ¿Que ¿Quién las gana? Y, el ministro de Trabajo, claro, porque, porque, claro, Porque el tema era que Getulio ya se había pues matado. Ya se ha muerto. Si no hubiera ganado Getulio, claro, obviamente. seguramente. Entonces lo gana lo más parecido a Getulio que había, claro. que era este Joe Burlack. Yo y el dice se saca la gorra la tira <risa> arriba del escritorio y dice otra vez tenés que llamarlo por teléfono y bueno, amenazar al tipo Claramente a qué conclusión llega ahí la, eh, la clase dominante brasileña eh, que la democracia es un problema La democracia es una tagada dice, bueno. cómo vas a hacer una cosa así Gourlac fue claramente el primer eh, presidente, vamos a decirlo así en, en términos simplistas de la historia brasileña, abiertamente de izquierda este, reformó la constitución creó Petrobras este, avanzó sobre ciertos reconocimientos sociales a los sindicatos, desclandestinizó el Partido Comunista, intervino las eh, eh, algunas universidades en el sentido de... No intervino militarmente, las intervino para que haya libertad de cátedra, para que se permita estudiantes negros, para que se permita profesores negros, para que haya profesores de izquierda, progresistas dando clase. Es decir... Hizo una política de avanzada claramente vinculada con la agenda de transformación de los años 60. Ahora, él pero, con un apoyo abierto a la sí. Revolución Cubana. Este. Pero te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque lo siguiente, cuando estábamos hablando sobre Getulio Vargas, aparece la. Eh, aparece Petrobras. Y entonces le dicen al tipo, no, vos que esto, que el otro, el tipo se suicida. Pero luego Petrobras amanece sí. de cualquier forma. Entonces vos decís, algo. Tiene que, haber, está, tiene que haber una ficha que me está faltando que debe haber sido movilización popular claro. o algo por el estilo. Porque si no, parece como que fuera el personaje no, que logra no, no. cosas, pues yo digo, después viene un, un ministro comunista y lo rajan. Pero y luego sí. la reforma se hace sí, sí. y siguen avanzando. Brasil, ya desde los años. A ver, Brasil, a diferencia de la Argentina, tiene. Eh, Posiblemente el, el, el, el, el, el, el, digo, hay, hay como dos Desde mi perspectiva Como dos intelectuales brasileños Que con, con el debido respeto Les recomendamos a todos Por ahí no que lean los libros Pero que los googleen para conocerlos Uno es un famoso pedagogo que todos conocemos De nombre aunque sea llama Paulo Freire Totalmente. Que comienza su militancia por estas épocas Y el otro es un tipo que fundó Pero no lo digo metafóricamente Fundó él La carrera de antropología y la carrera de Sociología en la Universidad de San Pablo Que se llamó Darcy Ribeiro Murió no hace tanto En el año 98 Que de hecho fue Ministro de Cultura Del gobierno de Joao Gurlac Y fue exiliado en Montevideo En los años 60 este, Estos dos eh, pensadores <coughs> Son como la expresión intelectual De un proceso de movilización popular Que se venía dando en Brasil Desde los años 50 principalmente Brasil no tiene a diferencia como tiene Argentina, Inglaterra o Francia, una CGT o una CTA no tiene centrales de trabajadores nacionales. ¿Se entiende? No hay una entidad que agrupe a todos los trabajadores de Brasil. Por constitución, solo se permite que las eh, centrales obreras tengan representación eh, estadual, o sea, en cada estado. Local. Local. Lo que hace muy difícil la coordinación de medidas de fuerza a escala general. ¿No es cierto? Sí. Por eso vos tenés áreas como San Pablo, donde este, el, el movimiento obrero es muy fuerte, y áreas, este, por ejemplo, como el Nordeste, donde el movimiento obrero no es fuerte, justamente por eso, justamente porque eh, no hay una representación en todo el país. Ahora, en los años 60 sí comienza a haber una movilización muy fuerte de los campesinos, de los sobrevivientes de los pueblos originarios, de las, de las minorías, no, de los movimientos negros que reclamaban participación de derecho, los intierre, de los intelectuales, los intierre, bueno, con, del movimiento de sacerdotes de tercer mundo que es muy fuerte en Brasil en los años 60. Por eso entendemos cómo en los 60... ¿Cómo se llamaba el sacerdote el principal? Eh, el mercámara, el que obispo. El obispo. El obispo. Sí, un capo total. Eh, eh, bueno, por eso se llega en los años 60 a un personaje como Joe Urla como presidente. Lo cierto es que ya en los 60 eh, el mundo estaba claramente en una, en una tensión muy grande. Vos hablando, y que yo voy a buscar algo este que vale la pena. Vos no. hablando. El, el imperialismo norteamericano tenía una presencia sumamente fuerte sobre toda la región, ¿no es cierto? Este, eso hace que en el año 1964 se produzca el último, más sanguinario y más largo golpe de, de Estado de la, de la historia brasileña, que es cuando se derroca al, eh, al gobierno de Goulart no Ahí conseguiste... Conseguí eh, algo, algo este, eh, sí. no, muy muy, no muy conservador. Sí, sí, sí. Eh, si yo tengo acá de mi época que leía esto. Es decir, tengo la, la Biblia que le llamaba la la Biblia latinoamericana, la, la Biblia latinoamericana, tercermundista. Claro. Y entonces ahí aparece la cara sí, elder cámara de elder cámara dentro de, dentro de la de esta Biblia que es interesante para sí, sí. que la haremos que es la Biblia tradicional pero agregado con interpretaciones y con, sobre todo con fotos vinculadas. Y, y te abre la cabeza porque vos lees la Biblia ahí abajo, te, te dice, mira hay un montón de cosas que, eh, que no estás obligado a creer, que no son cuestiones de fe, y te explica la, también el hecho de la moda literaria y todo lo demás. Y también te explica todas estas situaciones sociales que había a través del tiempo. Simplemente eh, quería mostrar cómo dentro de una Biblia o sea, podía yo también estar... La tengo. Este, este, el, sí. La foto de este, de este eh, hombre Lo cierto es que en el año 64 Se produce el, gol, el último y más largo Y más sangriento golpe de estado brasileño Que se va a extender Hasta 1985 21 años de dictadura tuvieron los brasileños Claro, en Brasil uno cuando vos re, re, el relata, han visto que es como una puja ahí, Continua. palo a palo, ¿no? Es decir, este, le, los sectores populares bien definidos de izquierda en mm -hmm. Brasil, en Brasil sí, en Brasil están bien definidos de izquierda y los sectores eh, que quieren sostener sus privilegios o derecha o reaccionario, como vos, vamos a decirle, este, gente que quiere sostener sus privilegios desde la derecha y siempre están ahí, tiki, tiki, tiki, tiki, sí. tiki. Con la... mucha presión, la gente poderosa que sigue teniendo su nido tanto en Río de Janeiro, ahora por la cuestión productiva, San Pablo. San Pablo. Sí, eh, digo, en esos 21 años la dictadura brasileña tuvo eh, tuvo básicamente, la, la, eh, siguió la misma matriz que las dictaduras de la región, ¿no es cierto? O sea, hubo una fuerte persecución a los dirigentes políticos y sindicales de izquierda. Recién hablábamos, tanto Paulo Freire como Darcy Ribeiro estuvieron exilados en el Uruguay. Este, hubo una fuerte represión a los incipientes movimientos guerrilleros de los años 60 y 70, una represión brutal a la cultura y al estudi estudiantado universitario, un proceso de concentración de la tierra de transnacionalización de la economía brasileña totalmente ya cooptada por las empresas y los capitales norteamericanos. Y no nos olvidemos que en los 80, eh, bajo cuerda, el ejército francés manda a lo peor que venía sí. al Brasil. Totalmente. Y en Brasil recibían oficiales del ejército uruguayo, argentino, chileno, de toda América. Para entrenar en contrarrevolución, en desaparición, en tortura sí. y todo ese tipo de cosas en Brasil en, Brasil. en 1980. Sí. Eh, pero tuvo la dictadura brasileña dos características que el resto de las dictaduras no tuvieron. Que no la hacen me mejor, no estoy diciendo eso, la hacen más perversa. Por un lado, fueron 21 años de dictadura donde los militares nunca desmantelaron el aparato industrial productivo del Brasil. Al contrario, lo sostuvieron. Es decir, fomentaron el desarrollo de una burguesía metalmecánica, siderúrgica, telecomunicacional, petrolera, en Brasil, con capitales brasileños y mucho con capitales norteamericanos. Sí, pero esos pagan los sueldos de ellos. Claro. Pero a lo que voy es que no hubo, como hubo, por ejemplo, en nuestro país, una apertura de la economía para desindustrializar y volver a ser granero del mundo. No, la dictadura brasileña tenía, ni, por ningún motivo noble seguramente, pero la tenía una visión industrialista. Y la otra es que la dictadura brasileña, especialmente después del año 77, después que se va Golver y Couto de Silva, que fue el más sanguinario de los dictadores brasileños, tuvieron la perversa inteligencia de incorporar cuadros políticos tradicionales, especialmente el partido PSDM, que todavía existe hasta el día de hoy, Exacto. a la función pública. Es decir, allí no es una ficción lo de la dictadura cívico-militar, está a la vista de todos. Tan a la vista de todos estaba, que a partir de los 80 comenzaron a ver pequeños experimentos electorales en distintos sectores de Brasil, por supuesto con la proscripción de algunos partidos políticos, pero elecciones entre comillas al fin, para las comunas, para las gobernaciones, para las cámaras de representantes, es decir, para involucrar a una parte de la política profesional en la administración del régimen de la dictadura, ¿no es cierto? Eh, y ahí es en ese contexto finales de los 70 y comienzos de los 80, que aparece fundamentalmente la resistencia en clave sindical, y especialmente en qué sindicato, el sindicato de los metalúrgicos, te iba a decir, el sindicato metalúrgico. Metalúrgicos y es el sindicato de metalúrgicos de San Pablo, con la participación de los exilados como George Burlac, como Darcy Ribeiro, como este, Paulo Freire y otros, y especialmente la base sindical y algunos partidos políticos de izquierda como el Partido Socialista, el Partido Comunista los, el Partido del Maoísmo, de donde venía por ejemplo Dilma Rousseff que ya venía del maoísmo, que estaban en la clandestinidad prohibidos pero no existían pero estaban los militantes que se desarrolla la estrategia de la conformación de un partido político de izquierda con base obrera sindicalizada y es en ese contexto que nace el PT que cuenta a la vez con el apoyo, por eso es un caso extraño también en lo que estamos contando Brasil, de una parte importante de la intelectualidad y hasta de, entre enormes comillas, la farándula brasileña, actores, actrices, deportistas, que abiertamente, en, en, en pleno 80, o sea, en plena dictadura, comienzan a prestar su imagen para decir, no, no, nosotros apoyamos la conformación de un partido como el PT. Tal vez el, eh, digo, el, el caso más conocido debe ser, si tenemos oyentes o oyentas futboleras, el del famosísimo futbolista del Corinthians, Sócrates. Claro. ¿no? La democracia, eh, corintiana. La democracia corintiana. Mm. Eh, que Corinthians es un equipo muy popular, del cual es hincha <risa> Lula, el Lula este, que eh, a comienzo de los 80 pusieron como entrenador a un antropólogo, militante del Partido Comunista y, eh, o sea, un tipo que no era entrenador de fútbol y eh, Sócrates, que era un hombre era futbolista, pero era también médico, pediatra No sabía eh, sí eso era pediatra, Junto con dos o tres jugadores más, algunos muy conocidos, Carlos Casagrande que jugó en la selección eh, un delantero, nueve, enorme grandote, eh, que era un chico muy joven y aparte era un tipo muy indisciplinado eh, muy indisciplinado, muy rebelde y al mismo tiempo un tipo eh, muy dispuesto a, a pelearse, no a pelearse en términos físicos, pero a enfrentar a cualquiera que diera órdenes. Claro. Entonces, con una conciencia política por ahí más difusa, a ver, ¿quién manda ese? ¿Hay que estar contra ese? ¡Vamos contra ese! Y un famoso carrilero por derecha, negro, negro bien, bien típico del africano afro-brasileño, sí. llamado Vladimir, muy inteligente, eh, muy formado políticamente, también militante del PT, que decidieron desarrollar eh, en el Corintias el experimento de la democracia corintiana, como lo llamaban ellos. Aparte los partidos, como le ponían unos carteles en contra de la dictadura sí, sin sí. ningún problema. Y resolvían todo por asamblea. Mm. Eh, Cuando entrenaban? ¿Quién jugaba? Este, ¿Cómo armaban la línea de formación? ¿En qué hotel concentraban? ¿Si concentraban con las esposas o solos? Este, y a tal punto fue... fue mm, Impactante la, la, la figura de el futbolista, que en líneas generales tiene poco involucramiento en, en las cuestiones políticas. Y hoy en día, cuando ves a Neymar, y bueno, decís, ¿cómo bueno. puede ser Neymar? Eh, y, este, y tenían esa, esa práctica. A tal punto es que cuando ya sobre el final de la dictadura, cuando ya la marea de oposición a la dictadura era insostenible, las protestas sindicales, mm. la presencia del PT, la crítica internacional obligaba a eso. En el año este, 84 la dictadura se vio obligada a hacer un plebiscito ya mu mucho más serio que las farsas electorales que montaba, que era el plebiscito por directa ya, es decir, bueno, ¿quieren elecciones presidenciales eh, directas? O sea, sin, con todos los partidos políticos. ¿Sí, sí. ¿sí o no? Y, ¿Qué salió? ¿60 y pico por ciento? Y es interesante porque el plebiscito se hizo el domingo anterior, o sea, el domingo posterior a que el Corinthians salió campeón. Ah, mira. Sí, este, es, es, eso sí es, a, es accidental. El Corinthians salió campeón y el otro domingo eran las elecciones. Y Sócrates, el capitán del equipo... Eh, ya estaba vendido a la Fiorentina Por una fortuna de dinero eh, Y él en la conferencia de prensa Vuelvo a decir, un futbolista Dice eh, Si eh, Gana el no Y Brasil sigue en dictadura Yo no me voy, al, no me voy a la a Fiorentina, la Fiorentina y me, me quedo, quedo acá jugando en Brasil luchar. Para seguir peleando claro. Este, obviamente se impuso el sí por más del 60% de los votos, hubo que llamar a elecciones en el año 85, y ahí fue la primera vez que el PT se presenta como partido político de clase a elecciones presidenciales en Brasil, donde no, no resulta daño. electo, pero comienza a instalarse como una construcción política centralmente de izquierda, y centralmente de clase trabajadora a ver, y con esto vamos cerrando, las elecciones últimas nos permiten entender esto que muy bien muy, muy planteaban esa constante pulsión dialéctica esa disputa histórica entre lo que Darcy Ribeiro llamaba el capitalismo racializado brasileño es decir el único país del mundo, decía Darcy Ribeiro donde la estructura social del capitalismo, que es una pirámide, es exactamente la misma que la estructura racial. Es decir, encontrás a los más blancos en la cúspide de la pirámide y a los menos blancos en la base. ¿Y eso qué demuestra? Eso demuestra la herencia del colonialismo y la esclavitud y aparte muestra la perversidad del sistema capitalista que introduce una variable racial que te pone un techo de cristal a la movilidad social ascendente. Eso es lo que puso en disputa desde finales de los 70, comienzos de los 80, hasta la actualidad el PT. La construcción de una herramienta política que no solamente transforme la vida eh, de, de los trabajadores y las trabajadoras para mejor, que es muy importante, sino que destruya una estructura desigual, injusta y asimetrizadora que tiene Brasil desde hace más de 500 años y la suplante por algo verdaderamente igualitario o igualitarista. O por lo menos que se vaya rimando. O por lo menos que se vaya rimando. Mm -hmm. Es decir que estas elecciones en Brasil no son la fotografía del domingo 2 de no, octubre son la fotografía de hace 400 o 500 años. Y es eso lo que se va a terminar de resolver, parcial, momentánea, pero y de manera claramente este 30 de octubre, cuando la historia, una vez más, en la mano de los y las brasileñas, determine si tienen como primer mandatario a prácticamente el director de un campo de concentración con playas, como pre pretende ser brasileño, o a un presidente que se parece a su propio pueblo. Veremos qué es lo que, es lo que pasa en, en Brasil. Lo que hemos aprendido y escuchado es que eh, en realidad todos los pueblos eh, evolucionan y evolucionamos así, porque yo lo escuchaba él y es medio como la sangre que fluye ¿viste? entre los órganos. Entonces no hay una cosa vos decís gana en forma abrumadora. No, puede pasar cualquier cosa. Es una evolución y que va moldeando una forma de ser que así es Brasil. Nos pasa lo mismo a nosotros en cada parte de América Latina y podríamos decir, en este momento, del mundo. Eh, le, ya los golpes de Estado militares no, no tienen lugar porque como está el mercado y la pasión por el consumo y hacer plata, ellos saben muy bien que donde hay guerra no hay paz y donde no hay paz no hay consumo. Entonces muchos no quieren, no quieren Lola con eso. Uh -huh. Entonces inventan, como le hicieron a Dilma Rousseff, le, has, le inventan una causa que después eh, este, prácticamente le tuvieron que pedir disculpas. Uh -huh. este, lo mismo hicieron con Lula eh, y mientras tanto del otro lado te dicen, mirá, yo te tengo mucha bronca. Entonces a propósito, por más que el juez que te acusó... Está totalmente defenestrado, todo mentira. El tipo ahora lo pusieron, la gente lo votó, y entonces la gente le, le da legitimidad en un cargo público. Pero lo hace la gente, no lo está haciendo un demonio, uh -huh. no lo está haciendo, ellos se van a son mucha gente, eh, hay mucho poder en Brasil, hay muchas circunstancias de ellos, ellos tienen una suerte que nosotros no tenemos, ellos tienen una burguesía nacionalista. Uh -huh que piensa en Brasil, piensa en brasileño, este, se maneja con moneda brasileña, uh -huh. no patea en contra de su, de su moneda, nosotros no tenemos esa suerte. Eh, se ve que de alguna forma el Brasil, el, el, el Portugal imperial, es decir, modificó algo de la estructura mental como para darles una firmeza, con esto no estoy avalando no, ninguna no monarquía. Tiende. Pero, pero nosotros siempre hemos, te, hemos tenido una posición de colonia, colonial, ¿no? y ejércitos de ocupación y no ejércitos que cuando alguien venga a combatir a tu territorio vos ganes porque supone que conoces tu territorio. Veremos qué es lo que pasa en Brasil. Uno ha visto mucha movilización, arrancamos hablando sobre las encuestas y el nuevo fracaso ahora en Brasil, sobre las, sobre las encuestas, muy grueso, porque lo daban a Lula ganador por más de 50 puntos y, resulta, y que en San Pablo arrasaban y resulta que en San Pablo la cosa no fue tan bien y que en un lugar pobre aparece este hombre Bolsonaro consiguiendo votos. Pero uno se queda más tranquilo al escuchar la historia del Brasil por decir lo que les está sucediendo, es decir, tiene que ver con su historia. Uh -huh. No es un accidente. No es un accidente, tiene que ver con su historia. Entonces, de alguna forma, ellos lo van a resolver. a bueno, resolver. Bueno. Despedite de tu gente. Porque bueno, sino... eh, ha sido un gusto como siempre y bueno, este, eh, esto es, este, la historia necesaria porque para nosotros la historia y el presente es necesario. La historia del presente es necesario. Es un barrio grande de América Latina. Yo siempre digo la misma frase. Es un barrio, de noche se escuchan ruidos. Y se escuchan los mismos ruidos, los gritos, los balazos, las, la, las necesidades, las personas que lloran de hambre, las protestas, la gente loca que pide muerte. De todo se escucha de noche acá, en América Latina. Si no, fíjese en Haití que lo único que le falta a Haití es que vaya a Francia a invadirlos. Nada más. Nos vemos.